Bueno, en este video vamos a realizar eh, la instalación de, de Kaubuntu, el Sistema Operativo de Linux. Bueno, lo primero que debemos hacer para ello es tener descargado lo que sería la imagen ISO de Kaubuntu. En este caso tengo la versión 2204 que es la más actual hasta el momento. Luego voy a proceder, eh, vamos a realizar la instalación de lo que sería una máquina virtual en este caso voy a utilizar VIRTUALBOX donde, eh, bueno aquí nos permite crear una nueva eh, máquina virtual desde este icono eh, como ven aquí la tengo creada y le pueden poner el nombre que quieran eh, en este caso está hecho y una vez que tengan creada la máquina virtual eh, nos vamos a configuración Y ahí buscamos almacenamiento. Seleccionamos el disco y elegimos eh, que inicie con la imagen ISO de Kabuntu para poder realizar la instalación. Damos en aceptar y una vez en aceptar le damos a iniciar. Esto va a encender la máquina y va a comenzar con la instalación. voy de decirlo eh, que los requerimientos mínimos para la instalación de Kabuntu son estos. Procesador de 1 GHz. Eh, por, se, por 86 dice que sería de 32 bits, eh, memoria RAM de 512 MB, disco duro de 5 GB eh, para la instalación completa con Linux Shop, incluida tarjeta gráfica, bueno, lector de CD ROM o tarjeta de red que no sería necesario si tuvieses eh, la imagen ISO descargada o bien un USB botable, tarjeta de sonido, Con conexión a internet, perfecto. Esos son los requerimientos mínimos para la instalación de Kaobuntu El de instalación de Kaobuntu ha iniciado Aquí no, nos nos permite seleccionar el idioma Aquí vamos a seleccionar Español Y podemos probar kaubuntu sin instalarlo o bien instalarlo directamente Aquí damos en Instalar Aquí tenemos que realizar eh, la selección de distribución de teclado. En este caso vamos a poner eh, español latinoamericano. Eh, español latinoamericano. Y vamos a dar en continuar. Luego aquí nos dice si queremos instalación normal o bien instalación mínima Con las utilidades más básicas En este caso vamos a dar instalación normal eh, Debido a que esto nos instala los paquetes Office y algunos otros programas que son necesarios Para alguien que recién inicia a utilizar el sistema operativo Seleccionamos descarga, y, descarga las actualizaciones de Ubuntu y también debemos instalar los programas de tercero para jugar web. Bueno, ahora en este apartado eh, nos piden que realicemos las particiones de necesarias para el disco. En este caso podríamos haber particionado mediante Gepartet. Eh, o particionarlo aquí y elegir la tabla de particiones correcta. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a utilizar todo el disco y vamos a poner el instalador aquí también nos muestra el disco generado con el VirtualBox bueno aquí nos aparece que formatemos el disco para comenzar la instalación damos en continuar nos pide, no, nos pide que seleccionemos la región en donde vivimos tanto la hora seleccionamos argentina y la hora de buenos aires y damos en continuo bueno ahora nos permite, nos pide digamos eh, nos piden nombre una contraseña y bueno el, el el nombre del equipo lo dejamos así nomás y nos pregunta si solicitamos la contraseña al inicio de sesión o bien iniciar sesión automáticamente dejamos como está y ponemos aquí comienza a realizar la extracción de archivos para, eh, para poder realizar la instalación terminado debería quedar algo así Este es un sistema operativo bastante fluido, con una interfaz muy amigable y que sirve bastante para el uso cotidiano.